Hola costeritas. hoy vamos a ver una manera de aprovechar tus tejanas que ya no te pones. Haremos un peto con dos tejanos de colores parecidos. Cómo hacer el patrón te lo explico en un artículo de mi blog para no alargar más el vídeo. Para estar seguros que todo salga bien, vamos a planificar por dónde situaremos los detalles de la prenda. Los detalles centrales del peto saldrán de las perneras del primer tejano, el que está más ancho. En este caso dejaremos la costura lateral sin descoser. También habrá sitio para cortar los tirantes. Los detalles laterales haremos de las perneras del segundo jeans. cosemos los tejanos, el más ancho lo dejaremos con costura lateral intacta y discosemos todas las otras. Si no sabes cómo descoser fácilmente una costura de cadeneta, eh, mira en mi cuenta de Instagram un mini vídeo consejo. Un clic al enlace que te sale arriba. Cuando esté todo preparado y bien planchadito, pasamos al corte. Colocando el patrón de los detalles centrales, fíjate bien que el borde que representa el centro en el patrón debe coincidir con la línea central entre los pespuntes en la costura lateral cargada del tejado. Traspasamos el contorno del detalle central a la tela sin olvidarnos de marcar todos los piquetes. si es un detalle delantero o trasera y ya que son muy parecidas y no querrás equivocarte cuando vayamos a montar el peto recortamos el detalle trazado siguiendo las líneas y recordando cortar los piquetes lo mismo haremos con el detalle central trasera. Vamos a cortar de dos en dos. Colocamos las perneras descosidas del vaquero una encima de otra y uh, fijamos con alfileres para que la parte de abajo no se mueva al cortar. Puedes marcar si es un detalle trasera o delantera. para cortar dos bolsillos de la parte de abajo del tejado primer tejano, recortaremos dos tirantes. Repasamos los detalles que tenemos hasta ahora. Bolsillos traseros, por si quieres colocarlos en tu peto, dos tirantes que estarán forrados, dos bolsillos laterales que se forrarán también: lateral trasera, central trasera, lateral delantera y central delantera. Vale, nos toca preparar la primera prueba. En ella tendremos que ver si todo sienta bien y definir la inclinación de los tirantes de atrás y el sitio correcto de los bolsillos. Así que, y ordenaremos todos los detalles procurando coincidir todos los pequeños. Que es esta parte puntiaguda del detalle para que cuando hagamos la costura y la cargamos para el centro con los pespuntes no haya huecos feos en la revés de la prenda es imprescindible para una costura de calidad Ahora probamos la prenda Los tirantes deben estar bien colocados por detrás En la prueba yo vi que tengo que escotar más el lateral de la prenda traspasar la inclinación del tirante, lo marcaremos antes de quitar el Tras Traspasamos la inclinación al patrón y marcaremos la parte del tirante que va a ir al interior. sitio del bolsillo lateral. De Marcaremos los paquetes en la costura lateral para saber por dónde era definitivamente el bolsillo en esta costura. Cambio de escotado lateral al patrón. paso las medidas de la prenda al patrón. Cuando las costuras en el patrón procuro sacar una línea perfecta y bonita. Cortamos los patrones sin olvidarnos del comportamiento de las costuras en el futuro de estas enigmáticas esquinas puntiagudas. Todos los cambios a los detalles para tener todo correcto y bien ensamblado. Como te dije antes, habrá un forro en el bolsillo, en los tirantes y en la parte de arriba del peto. Como siempre lo hago para un trabajo bien hecho, hice también patrones para el forro. Si no sabes hacer patrones para el forro, lee en el artículo con el enlace abajo cómo hacerlo. No te asustes, es fácil. El bolsillo se unirá con el forro por todos los bordes excepto por el que entra a la costura lateral. Para el forro utilizaré una camisa que compré pero casi nunca me la pongo. El forro de los tirantes y los detalles delantero trasero lo vamos a entretelar. El bolsillo entretaremos solamente por un borde. Así que recortaré a lo bruto con un margen de un centímetro y medio. Uh, ya sabes que muchas telas se encogen o se deforman durante el tema Estamos en la entretela termofijable, esta vez con medio centímetro de margen. De esta manera, este era un detalle menor que detalle que hemos recortado del tejido principal y no se pegará a la plancha cuando vamos a termofijarla. Queda solamente en la parte de la entrada, para reforzarla. tela esté a lo largo de la entrada del bolsillo para que no se estire Los detalles del forro ya están entretelados, vamos a recortarlos bien. Tenemos el forro de los tirantes, de la delantera, del bolsillo y de la trasera. A coser. El primer paso de nuestro montaje es la unión de los detalles centrales con sus respectivos detalles laterales. Dejamos los detalles entre sí por el principio, por el final de la costura y por los piquetes, coincidiéndolos. La costura será de un centímetro. Recto. Arreglamos la costura recordando que la parte del revés de sobrehilo tiene que quedarse debajo después de planchar y cargar la costura con los decorativos. Los pespuntes decorativos sobre el deñín se hacen con un hilo grueso que se llama torzal. No olvides hacer una prueba del pespunte antes de coser. Para regular la tensión del hilo, si no, te tocará descoser, descoser y descoser. Mi máquina de coser es un finoles y no acepta el trozal debajo en la cañilla. Así que utilizo un hilo normal de coser, pero en doble. Tú decides cómo tienes que hacer según tu máquina de coser. Pasamos un pespunte a 1 o 2 milímetros del borde de la costura y el otro a 6 o 7 milímetros del primer pespunte. Esto te lo dejo a tu gusto y a tu imaginación. El segundo paso de montaje son los bolsillos laterales. Los forramos y preparamos para su colocación sobre el detalle delantero. Recuerdas, no forramos para la costura lateral. Lo, todo otro sí. Comenzaremos haciendo la entrada del bolsillo con la costura de 7 milímetros. muchos piquetes para que la entrada no, no tire cuando le demos vuelta. Y ahora plancharemos la costura de esa forma. Y pasamos un pespunte que fija el forro a la costura. el plancharlo otra vez tendremos un borde por el que nunca se semojará el forro. Pasamos a hacer la esquina superior. Doblamos la costura de entrada hecha hacia el forro. Así. Es una manera de hacer uh, que nos permite tener las esquinas perfectas. Después de planchar la costura recién hecha, pasamos a hacer la siguiente esquina con el mismo método. de coser y la planchamos. Nos falta solamente la parte de abajo del bolsillo. bolsillo, eh, nos faltará hacer el pespunte decorativo de la entrada, porque luego no podremos. Si queremos que el pespunte eh, quede uniforme, sin feos traspasos cuando el bolsillo esté colocado, debemos preparar el pespunte que estamos haciendo dejándolo en el sitio exacto donde comenzará el otro pespunte. bolsillos. Te aconsejo que hagas un patrón auxiliar para marcar los bolsillos, así te saldrán simétricos y bien colocados. Te dejo un enlace de vídeo si no sabes hacerlo. dejamos los bolsillos con azuleres y al lío poner reforzar la esquina superior del bolsillo. a dos pespuntes que sean idénticos en la apariencia a los anteriores, en la anchura y en el paso. Con un despunte el bolsillo también por el borde alterado. El tercer paso del montaje es unir la prenda por la costura alterada. que cargaremos la costura solamente con un despunte a 2 milímetros del borde ahora prepararemos el forro de la parte de arriba del peto unimos ambos detalles por la costura lateral y fijamos el forro al peto con los alfileres costura con costura, piquete con piquete e iguales, utilizaremos un segundo patrón auxiliar. Unimos ambas piezas con la costura de 7 milímetros. apoyos en las esquinas cuando iremos la prenda, la recortamos en un ángulo de 45 grados hacia la esquina. Para moldear a las esquinas yo utilizo un simple ganchillo de tejer. los pispuntos por los tirantes, dejándose en coser la parte trasera. Y haremos gerar el tirante con ayuda de una pieza, una aguja de tejer larga, un bastoncillo. Y pasar el pespunte decorativo, voy a colocar las hebillas para poder abrochar el tirante para adelante. Marcamos el pespunte que lo fijará y lo hacemos a máquina. el largo del peto. Para ello, sujetamos las hebillas en el sitio por donde se abrocharán, desglosemos el pespunte. Probamos por la segunda vez el peto. Miramos bien la colocación de los terantes, la alargada del peto, si quieres más corto, lo dejamos así. Colocamos la largada definitiva del tirante. Añadimos un centímetro y medio para saber por dónde pasará el borde del peto cuando vamos a colocar los tirantes por dentro. Los agitamos bien con su acidez. par de pespuntes para sujetarlos bien para que no se muevan. Está listo para planchar y pasar el pespunte decorativo para el borde. Sujeta con un punto manual interior el borde del forro a la costura por el lateral para que no salga fuera cuando lo vamos a elevar. Susimos los botones es el bajo. Primero lo hacemos bonito. Contamos las costuras laterales desde la sisa hasta abajo y rectificamos la línea del bajo. Ahora confirmamos que en la parte central la línea del bajo también esté perfecta. sobre el ar y marcar el dobladillo. Para marcar también usaré un patrón auxiliar, aunque muy sencillo. Es una tira de cartón con una anchura igual a la anchura del dobladillo. se queda por fuera, y en mi caso, con mi máquina, <risa> con los aires finales uh, voy a eliminar el dobladillo para estar cosiendo por fuera. En vano, porque cosiendo por arriba no controlaré el borde del dobladillo y algo puede salir mal. No queremos eso. voy a hacer el despunto del dobladillo uh, 3 milímetros o dos uh, más estrecho que el dobladillo en sí. De esa manera era bien. Marcaré la parte del principio para poder luego colocar una cinta guía en la máquina. Es una simple cinta inventor. Uh, la podría uh, colocar sobre máquina como guía tope para el borde del bajo y mi despunte saldrá de igual anchura por todo el bajo sin tener que marcarlo como veis, mi máquina también necesita ayudita para pasar bien las costuras gruesas del tejano. Y a ver el resultado te gusta. Si quieres seguir viendo mis consejos sobre la costura y el suscríbete a mi canal y dale un like. Nos vemos por el YouTube. Hasta luego, bracitos.